En hiperlimpieza contamos con una selección de palas destinadas a su uso en la industria alimentaria, disponibles en varios colores para evitar riesgos de contaminación cruzada y recomendadas para empresas de productos lácteos, aceites, grasas y bebidas. Las palas están fabricadas en polipropileno. Un material muy resistente y ligero, lo que hace que pesen poco a pesar de su tamaño. Este producto está diseñado de una sola pieza, de manera que no se puedan depositar sustancias que alteren los alimentos y pongan en peligro su calidad o seguridad. La pala viene empaquetada en bolsas cerradas, que garantizan la máxima higiene. Su empuñadura en forma de D permite agarrarla fácilmente y con precisión. El mango posee una alta longitud y la hoja de la pala tiene un gran tamaño, de manera que se puedan remover los alimentos o líquidos en recipientes grandes, con seguridad, eficiencia y rapidez.